onda gente hoy voy a enseñar cómo descargar minecraft para lo que sería ubuntu linux cualquier distribución de linux y ubuntu bueno eh, primero lo que vamos a hacer va a ser ir a la descripción o si no en en su en google en su navegador van a buscar de la el launcher y le van a dar en el primer enlace, igual yo se lo voy a dejar en la descripción todos los enlaces igual le solamente descargar esto y ya está, es muy fácil bueno le van a dar en, do, en download le para linux obviamente y ahí se le va a comenzar a instalar van a tener que esperar a que se les instale y bien ok lo van a mostrar en carpeta obviamente si quieren no, si no pueden ir a, a las descargas y bueno eh, acaso yo ya lo tengo el de punto zip ok punto zip es este así que para que sea punto punto hard lo van a tener que pues lo vamos a extraer vamos a abrirlo y acá está el el de launcher ok ahora les voy a enseñar cómo instalar java para instalar java es muy sencillo nada no más tener vamos a tener que abrir una terminal ok una terminal y abrir este archivo bueno yo ustedes no van a tener que abrir el archivo porque yo le voy a dejar los comandos en la descripción por orden ok bueno gente después de un rato ya pude ordenar todos los comandos y bueno el primer comando sería sudo apelgés o a mí me van a saltar algunos errores porque ya lo tengo <coughs> instalado así que vamos para abrir una terminal vamos a apretar control alter o si no simplemente eh, clic derecho y ahora ver terminar muy bien eh, así que bueno eh, vamos a poner los comandos primero sería este y ahí se le va a comenzar a instalar a mí me se ve y, supuestamente instala rápido porque ya lo no tengo descargado o sea por eso Mirad, vamos con este que sería sudo Ajá. Recuerden ponerlos por orden A los comandos Ok Miren ahí por ejemplo Me, me salta un error porque Ya lo tengo instalado okay. Así que vamos con este comando Copiar Vieron que no me Que Para algunas distribuciones Este comando no No se va a poder eh, ejecutar, o sea le va a aparecer un error para algunas distribuciones pero si a ti te funciona también ponte eh, ok se me borró se me borró una parte y no me la muy bien y bien me falta ese error para algunas distribuciones también o sea bien, para algunas distribuciones eh, este comando y este comando no le va a saltar un, un error ¿okay? Así que, bueno. y bueno obviamente yo les voy a dejar todos los comandos en la descripción y ya van a tener eh, pues java java 8 eh, instalado así que bueno también me pueden pedir un tutorial de cómo descargar yo que sé geometría discord eh, y esas cosas eh, bueno y para lo que sería para iniciar minecraft sería eh, pues abrir esta carpeta el -launcher jar lo van a arrastrar a su escritorio y bueno y pues lo abren con con su java con el java 11 y si no les funciona con el java 11 por ejemplo a mí me salta este error así que con el java 11 no puedo yo con el java 8 sí puedo okay. ahí ahí y si les, si les salta ese error también van a tener que dar clic derecho y propiedades y permisos y permitir ejecutar como un archivo o sea, como un programa y ahí sí que les va a, a funcionar ahí miren ahí me está cargando no esperar que me cargue bueno gente, ahí yo se me está iniciando y les va a aparecer esto van a esperar a que cargue si descarga mucho es porque es la primera vez que lo ejecutan y ¿eh? es capaz que me tarde un poco menos okay le va a aparecer esta pestaña. Ok, ahí me está cargando. Y acá eh, donde dice Nacho, ok, ese es mi ese es mi nombre. Y acá van a tener que poner cualquier nombre. Okay. Van a poner cualquier nombre. Y acá pues van a poder elegir la versión que quieran. Y también pueden entrar a telemodes y descargar mods pero eso si quieren un vídeo explicándolo más a fondo pues déjenme en los comentarios Igual.